¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? De verdad espero que estén muy bien. El día de hoy, como es tradicional, vamos a hablar sobre la última llamada corporativa que hizo el señor Juan Carlos Reynoso, que yo de verdad estaba esperando esta llamada para que aclarara muchas cosas, porque muchas cosas han quedado en el aire, mucha gente lo que tiene es más preguntas que respuestas. Entonces, eh, vi esta llamada corporativa, fue más de lo mismo, no aclaró absolutamente nada. Hay muchas preguntas las cuales vamos a, a... Vamos a analizar esta llamada. A ver qué, qué tanto fue lo que dijo, qué tanto lo que dejó de decir y cuáles son esas preguntas que quedaron en el aire. Pero lo más interesante durante este viaje de diamantes fue el anuncio que hizo la compañía de lanzar estos dos nuevos productos. Uno de estos ya hace mucho tiempo. Estaba ya en proceso, que es eh, las tarjetas de débito, las tarjetas de débito de Omega Pro, ya también son una, una realidad, ya todos los líderes empezaron a recibir su tarjeta negra, una tarjeta Visa, que permite ahora a todos los líderes de Omega Pro tener su propia tarjeta, su propia tarjeta Visa. Ok muchachos, una tarjeta de débito que yo no sé si es que a ustedes les hace falta un poquito de vitaminas Para que se les, no se les olvide tan fácil las cosas Pero hace algunos meses ya habían mencionado lo mismo con una tarjeta que era de Mastercard Y si bueno, si a ustedes se les olvidó, yo les voy a recordar aquí en este video para que ustedes vean la tarjeta la cual me parece bastante eh, interesante que tiene las mismas características de esta otra que acaban de mencionar de OME. Que ya no es OMP, ahora es OME. Cosa un poquito extraña, ¿verdad? Como un, un, una, una, un corporativo, una entidad, cambia de nombre tan fácilmente. Eh, ni siquiera hay un proceso ahí de, de nada. Eh, esa tarjeta no tiene ningún tipo de información, no tiene eh, representado un, un número de, de cuenta, no tiene absolutamente nada. Ese tipo de tarjetas, si ustedes eh, lo ven, las venden por lotes, son tarjetas que vienen en blanco, que son justamente... Para hacer este tipo de cosas. Este eh, por ejemplo. Es un lote de. Eh, bueno no sé cuántas. Cuántas unidades son. Pero la idea es que esto lo venden. Es simplemente de pagar. A, o, o, a un servicio. Que te imprima esto. De hecho es, es muy popular. Este tipo de servicios. Ahora hay gente que está. Imprimiendo las tarjetas. Le quitan el chip. La ponen en un, En una placa de metal la graban pero eh, es para que ustedes se den cuenta de que la historia sigue por el mismo rumbo inclusive una tarjeta que, que es de, de de regalo como esta que tengo yo acá tiene información ustedes ven que tiene una numeración eh, tiene una fecha de vencimiento esto es una tarjeta de regalo real que vamos a ver eh, esto me lo dan a mí en el trabajo, eh, en algunas ocasiones tiene eh, valores internos de 100 dólares, puedo yo retirarlo en cualquier, eh, en cualquier lugar del mundo prácticamente, donde haya un, un cajero de matic eh, un datáfono de matic pero a lo que voy con esto es que eh, esto es más real que una tarjeta que no tiene Ningún tipo de información y es una historia que les están volviendo a contar a ustedes que ya sucedió, que nunca vio a la luz y se está repitiendo. ¿Por qué? Porque la tarjeta que nos enseñaron a nosotros no tiene ningún tipo de información, al igual que hicieron con la Mastercard. Mastercard nosotros llamamos personalmente para... Eh, preguntarle si tenían algún tipo de asociación con, con OMP, con Omega Pro y dijeron que no, que no los conocían y que probablemente lo estaban utilizando para una estafa. Ustedes pueden hacer lo mismo con esa tarjeta de, de Visa. Eh, pueden llamar, preguntar y probablemente la, si ustedes creen que esa tarjeta es real, probablemente la respuesta que le van a dar los va a sorprender eh, mucho, yo ya mandé un correo estoy esperando a que me respondan por lo general tardan una semana y cuando me respondan haré un video para que ustedes vean el tipo de engaño que les están mostrando a ustedes en la cara pero lo más interesante fue el anuncio de este nuevo producto, este nuevo proyecto que es el Metaverso, algo que ya lo estábamos trabajando desde comienzos de año. Esto no es algo que simplemente ha sucedido ahora, repentinamente no. Esto ya se estaba eh, anunciando desde el evento de comienzo de año en Dubái. Como ustedes saben, ya tuvimos... Eh, la participación de, de esta compañía Pulse, que es una compañía independiente, no es una compañía de network marketing, es una compañía dedicada solamente a la tecnología, ¿verdad? A diferentes tecnologías que tienen que ver con estos productos de social media, eh, de metaverso, eh, de música. Ellos desarrollan aplicaciones para usos masivos. ¿verdad? Y dentro de eso estaba el proyecto del de token que va a sustentar todos los productos que ellos eh, producen. Bueno, pues en Panamá estuvimos así, cerca ya de presentarlos. Ese grupo estuvo presente en Panamá, pero faltando 20 minutos para que hicieran la presentación. Después de una reunión de todo el corporativo, donde miramos todo... Todos los avances que habían hecho, nos dimos cuenta que todavía no estaba listo para poder ser lanzado a toda la masa que tenemos, que en ese momento eran más de dos millones de, de personas. O sea que usted me está diciendo, señor Juan Carlos Reynoso, que un token, que hasta hay tutoriales en YouTube de cómo usted crear un token desde cero con una inversión mínima de hasta 500 dólares, Usted puede crear su propio token de la nada. De hecho, yo podría crear mi propio token. Usted me está diciendo que en la reunión de Panamá la iban a presentar y que ya estaba todo listo. Y que faltando 20 minutos para presentarla se dieron cuenta que todavía no estaba lista. Muy bien. No, no, me parece perfecto. Entonces, me imagino que ustedes que ya están hablando tanto del metaverso, me imagino que ustedes ya tienen el software, ya tienen eh, eh, eh, ese software preparado para correr el metaverso, para hacer reuniones dentro de él, para usted poder entrar, interactuar, comprar cosas, cambiarse el avatar, que usted ya puede entrar en este momento y hablar con sus amigos dentro del metaverso, me imagino que todo esto ya está listo, ¿verdad?, ...porque hasta el momento yo no he visto una sola imagen del metaverso de Pulse World... ...que está eh, acompañado, que es partner de Omega Pro... ...hasta el momento yo no he visto ni una sola imagen... ...yo no conozco cuál es el motor gráfico que están utilizando... ...están utilizando Unity, Frostbite, están utilizando un Real Engine... Eh, ...quién es el director de este proyecto... Quién es el, encar el codirector, el director de diseño, el director de, de, o sea, el director de programación, quién es el encargado de la banda sonora, porque todo este tipo de proyectos en cada ciudad tiene una banda sonora. O sea, no hay absolutamente nada, al igual que con la tarjeta que les están mostrando, yo no he visto nada del metaverso, yo quisiera, yo esperaría ver algo como esto. Bueno chicos, aquí básicamente sí, es que sí. esto Rodriendo es aquí. un mapa. A la vez con ella. Yo está pensando joder. joder. Esperados, ¿no? Escuchando a, a... El día sí. que tengan novia, vamos. querer morir? Si me hago en un lugar yo, yo no yo más, en más apartado, yo. creo que como por acá, para que ustedes logren escucharme bien. Ok, ¿qué es esto, muchachos? Esto es eh, eh, podría decirse que uno de los metaversos más viejos que existen. Eh, aquí la gran mayoría de gente se conecta eh, utilizando gafas de realidad virtual o sea todo eso ustedes lo verían en, en realidad aumentada esto es un servidor en español es un mapa en español hay varios mapas donde tú puedes llegar a, hay un mapa de karaoke puedes llegar a cantar Ahí cantas junto a mucha gente pues eh, hay uno que es para ver películas hay eh, es como un cine literal es simplemente un campamento donde hay mucha gente. Aquí yo puedo hablar, por ejemplo, con la gente. Me acoplé ahí como pude. Y pues bueno. Buenas tardes, Iron Man. Hola, ¿cómo estás, Spider-Man? ¿Todo bien? Soy... Spider-Jose. Yo soy Iron Juan muy bien Oye, Spider-Man, te, te quiero, te quiero, te, bien. Te quiero claro. invitar a, a una plataforma de donde puedes eh, multiplicar tu dinero tres veces. Mira, aquí está Jesucristo. Eh, no, es una, no es una estafa, no es una pirámide. Esta es la conseguí en el de Cyberpunk. Hasta tengo uno de David. Te salió de mejor ofrecerle sexo. Ya sé, Jim. Mísetelo que lo tengo acá registrado, Jesucristo, que no, no, dispara, dispara, que me sí, quería sí. tan gato. Si sí, viene corriendo, bueno, dijo Dexi. Voy a irme. Estos que se ven así como no, te es, es porque no ha cargado el. es el portal. ¿Qué tiene? No. no les ha cargado el, el, el, el avatar. Ustedes vieron que cualquiera puede utilizar el avatar que quieran a través de una pared. Eh, yo ando con un, con un avatar de, de Iron Man, puedo utilizar el que yo quiera, entonces básicamente en la economía en un metaverso de ese, de ese, de ese estilo funciona vendiéndote eh, avatars, skins, terrenos, casas, todo dentro de una plataforma similar a esta. Eh, ustedes ya vieron que yo puedo quedar con gente, puedo hacer presentaciones aquí adentro, o sea... Yo lo que esperaría de Omega Pro es algo similar a esto. producto, esta compañía está haciendo también el lanzamiento de su token, porque para ese metaverso, lógicamente, y para todos esos productos y las cosas que uno quiera comprar dentro del metaverso, dentro de este metaverso que está, que está creando esta empresa, uno va a necesitar una moneda propia, que le permita hacer todas estas compras, estas inversiones que también se pueden hacer hoy día en el metaverso. <risa> Yo hasta tengo eh, mi propio avatar personalizado. Eh, como estoy utilizando este, este micrófono, eh, dentro del programa de captura de facial no me está agarrando el movimiento de la boca, el lipsing. Eh, pero vean que si sí me, me sigue hasta los ojos Yo vuelvo a ver hacia allá, vuelvo a ver hacia allá eh, Movimiento de, de la cara, del cuerpo eh, Entonces cosas así es sumamente sencillo de hacer eh, De hecho voy a terminar de hacer el video de esta manera Déjenme ver si quito la cámara Y el overlay de esto que se me hizo aquí Vamos a seguir haciendo el video así lo que les quería mostrar, muchachos. Eh, vamos a ver. La, reala, la realidad virtual es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Vean que... Voy a quitar el audio. Este es un video del de año 1991. Donde hablan exactamente de esto. Aquí podemos ver entornos en 3D. Podemos ver... Eh, mucho contenido en 3D, en esa época, recuerden estamos hablando del año 1991, vean que esto es similar a lo que acabamos de ver, eh, creas tu avatar, eh, estás en entornos diversos eh, y vean las, las las gafas que se utilizaban en este momento, las gafas eran, eran bastante aparatosas, bastante grandes. Eh, utilizaban prácticamente visión estereoscópica, lo mismo que utilizan las, las gafas en este momento eh, de hecho eh, la, la, la propia eh, Nintendo tuvo un, un periférico en los años 90 que se llamó Virtual Boy que era exactamente esto eran unas gafas entonces Nuevo, nuevo, nuevo no es. Esto es algo con lo que la gente llega, lleva coqueteando hace muchos años. Vean que estos son eh, ap aparatos de los años noventas. Eh, que esto fue lanzado por Nintendo. En la actualidad también hay... Uy, se, se me frisió el, el personaje. Ahora sí. <ríe> en la actualidad también hay eh, muchos muchos Muchas gafas, dígase Oculus Dígase HTC Dígase todas estas eh, Voy a quitar a este personaje, ya me ocurrió la verdad <ríe> eh, Vamos a ver dónde era eh, Ok Cámara uh -huh. Ok Ok Entonces Eh Muchachos, esto no es absolutamente nada nuevo. No es nada revolucionario revolucionario como lo quieren hacer. Eh, ver, eh, es simplemente humo. Todas esta, estas plataformas están... Y no es la única Omega Pro. Actualmente hay este, eh, hay una que es de cannabis que está presentando su nuevo metaverso. Tampoco, no hay imágenes, no están corriendo el software en tiempo real, no han mostrado nada, lo único es que lo utilizan como excusa para sacar el token. Ahora, ¿por qué utilizar Pulse World, Una compañía que absolutamente nadie conoce, una compañía que salió de la nada, dicen que tiene muchos premios, Enséñenme los videos de esos premios de hace años. Porque no, yo no veo absolutamente nada. Ustedes pueden buscar lo que quieran de Pulse World. No van a encontrar absolutamente nada de lo que presumen. Eh, porque Omega Pro no hace esto directamente ellos. Ellos tienen el capital para crear una infraestructura de este tipo. Tienen el dinero de todos ustedes. Ellos si quisieran podrían contratar A... a Akira Toriyama. Podrían contratar a... Ay, se me fue el nombre. Bueno, los, los, a Kojima. A los mejores diseñadores de entornos 3D. Que utilizan los mejores motores gráficos. Podrían contratar... ¿Por qué utilizan Pulse World? ¿Porque el token es de Pulse World y no de, de Omega Pro? Que vamos a ver. Crear un token es sumamente sencillo. ¿Por qué? Muchachos, porque este token fue creado para ser manipulado. Ustedes van a ver un crecimiento artificial en el, en el precio de, de este token. Y de un pronto a otro, ¡pum! Se desplomó. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Todo lo que les he dicho se ha cumplido tal y como se los he dicho porque ya lo he visto una y mil veces. Esto es la historia sin fin. Todas hacen lo mismo. Una vez que se desplome y que todos ustedes pierdan su capital, van a decir no, eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de Pulse World. Que originalmente Así lo creo, Omega Pro es dueño de esta compañía, una compañía subsidiaria, porque ¿por qué Omega Pro no hace su propio token ellos mismos para no hacerse responsables cuando caigan. Es una. es un token que nació muerto, es un token que nació con el único fin. De que usted reinvierta su dinero con el único fin de que la platica que usted ya ha ganado en Omega Pro la vuelva a meter en este token para que cuando ellos se vayan ya recuperaron todo el dinero que le habían pagado a usted de, eh, en las inversiones de Omega Pro de Forex. Ahora Omega Pro no se sabe actualmente si es de Forex, si es de, de, de educación, si es de metaverso, si es de token, ya es, ni siquiera ellos saben qué es eh, Omega Pro entonces muchachos eh, todos estos son síntomas lo he vuelto a decir una y mil veces son síntomas de una empresa que está en decadencia que está a punto de caer Emanuel, es que usted había dicho que Omega Pro iba a caer en diciembre sí, y lo mantengo para mí Omega Pro cayó en septiembre cuando fueron los cambios que se denotó que no tenían dinero para pagar y todo esto es el exit scan, están a punto de de salir, muchachos eh, eso fue todo espero que este video les haya sido útil y nos vemos hasta la próxima, chao